Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis El canal de todos nosotros Bueno, hoy estuve leyendo algunos comentarios Y leí dos en especial Que me llamaron mucho la atención Y bueno, creo que estaría bueno que lo podamos ver entre todos A ver eh, si podemos llegar un poco más al punto que estamos buscando para dar con la energía libre Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de algo que se llama el coseno de Phi Y que tiene unas características muy peculiares Así que bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto Arturo dice, joder macho, primer ve, primera vez que te veo y meruptas me en la puta cara. Baja ole tus cojones. <risa> Buen día, gente. Estuve mirando esto del Magrav. Y no es más que sin querer se corrige el coseno. Nos dice Marcelo, Gonz Marcelo Gómez. Hace ocho horas. Hola Cris, me gustaría saber cómo esto de la éter. Tiene alguna relación con las formas geométricas casi divinas que tienen los cristales no sintéticos cuarzo rubí esmeralda etcétera y si de ellos se pudiera obtener algún tipo de energía y a mí otra pregunta esa obtención de energía a través de la éter por medio de la antena sufriría también del efecto Joule ¿Jaule? Vamos a tener que estudiar Jaule Bueno Marcelo Gómez Dice que el Magrab Es simplemente Una máquina que corrige el coseno Marcelo ¿estás re loco boludo diste en el clavo, ¿podés entender eso? Y le partiste la cabeza a todos. Así que bueno, Marcelo, el premio mayor para Marcelo Gómez. El coseno de phi es lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un circuito eléctrico que suministre una potencia. Cuando nosotros equilibramos el coseno de pi, el campo gravitacional de este sistema queda en el lugar de la sintonía que resuena con el aéter por lo tanto la potencia que entrega es máxima eso yo lo aprendí en una fábrica cuando tenía que que trabajar en esa fábrica reparando toda la automatización de la fábrica los electricistas me contaban que tenían que medir el coseno de phi para poder tener un buen consumo en la fábrica que no adelantara la fase ni la trazara ...por la, la inductancia resistiva o capacitiva que pueden crearse en las líneas... ...producto de motores nuevos que ponen en funcionamiento o transformadores. Entonces nosotros de esta manera, poniendo el coseno de phi en el lugar que va... ...la potencia que entrega siempre es mayor. Pero no es mayor, simplemente es que se equilibra el campo gravitacional del sistema y nos entrega energía, así que bueno, Marcelo Gómez descubre que en una instalación domiciliaria, nosotros exigimos a través del de consumo, y el coseno de phi se desequilibra, y es así que el medidor de afuera marca este desfasaje, digamos este, este desequilibrio, entonces nosotros poniéndoles los Magrav a la línea, Eliminamos esta situación, equilibramos el coseno de pi, de phi, y hacemos que nuestra línea no gaste tanto. Podemos exigirle más potencia conectando más cosas y el medidor va a marcar menos. Pero también es así que si nos ponemos a pensar, esta tecnología de, de Andrew Bacardí de la fuente, se trata de lo mismo. El MoMA, el triple momento magnético, se trata de un dispositivo que le hace pasar una corriente alterna, le acomoda el coseno de phi, como él dice, a través de dividir la unidad en dos partes y tres partes, y de esta manera nos entrega una potencia mayor a la que nosotros le estamos poniendo por tener el, el coseno de phi en el lugar. Si nosotros nos ponemos a ver qué es el coseno de phi, Nos sale una fórmula, una ecuación, donde nos dan las proporciones de L y C, que son las resistencias capacitivas, las inductancias resistivas, y nos muestran un triángulo para hacer la fórmula, que es el triángulo del que siempre habla Andrew Bacardí la fuente, el triángulo de Pitágoras. Donde se mide el cateto menor, el cateto mayor Y la hipotenusa nos va a dar phi, el ángulo Entonces, bueno, de esta manera estamos cada vez más cerca De lograr un dispositivo que realmente equilibre el coseno de pi Y a través de estar en resonancia ¿Quién vino acá? Che, estamos acá haciendo un video, loco ¿Cómo es eso? Bueno, y que a través de la resonancia nos puede entregar realmente una gradiente por estar en el coseno de phi. Ya si el dispositivo, por una cuestión de que la carga existe y le, le corre la fase, el coseno de phi ya no va a estar más en ese equilibrio y el campo gravitacional se nos escapa. Así que bueno, esto... Quería comentártelo porque es muy importante. O sea, ese comentario yo creo que en todos los años que puse cosas acá en el YouTube es el comentario más importante que he leído hasta el día de hoy. Y después abajo, otra persona, que también me gustó mucho, nos dice lo siguiente. Dice... Eh, también... Eh, Robedo Kings Rubedo Kings nos dice ¡Ey, gato! ¡No! Pero Ahora como llego de nuevo A ver, ¿a dónde estábamos? ¡Uf! ¡Pim, pim, pim, pim! Se me perdió El gato me boicoteó el video ¿Podés creer? A ver, vamos de nuevo Igual después esto lo edito y lo corto, así no lo ves. Dice, también, acá, también existe una modalidad de ese aparatito de Tesla. La bobina lleva 666 vueltas de alambre de cobre, con ello se refuerza el efecto radiante de la energía, haciendo que la chispa generada en el gap sea tan activa que ese núcleo tenga suficiente potencia para hacer que los aparatos eléctricos funcionen indefinidamente. Si al capacitor se le agregan dos laminitas de cobre y aleación de oro y níquel y el aceite dieléctrico se sustituye por un aceite de olivo, se puede observar que las plantas crecen más rápido y que la generación, la regeneración celular se ve favorecida de tal manera que los tumores cancerosos se remiten y el paciente puede sanar. Como se ha podido comprobar en el Instituto de Tratamiento con Electroterapia de Sao Paulo, Brasil. Bueno, eso también merece la pena ser leído porque ya estamos, ya estamos... Entendiendo que, que todo esto es una cuestión de, por un lado, como dice el amigo, 666 vueltas, estamos yendo a la numerología, ¿por qué 666? Porque también, si mirá los videos de Andrew Bacardit, él nos comenta que 666 es el volumen. Y cuando nosotros queremos dar con el volumen, o sea, con el coseno de phi, tenemos que dar en un valor que nos dé la verdadera proporción del volumen, pero en dos partes, tres partes, para poder pasarlo a spin de carga y obtener una energía a través de ese equilibrio. Entonces, bueno, 666 vueltas en una bobina, estamos yendo por el lado de la numerología a tratar de buscar ese equilibrio del coseno de phi, que lo mismo pasa en los Magrav cuando los estamos haciendo, que tienen que ser 81 vueltas, porque 8 más 1 9, estamos yendo a la numerología para poder dar con un fenómeno que muchos llaman esotérico, pero que en el fondo no es más que equilibrar el coseno de fi. Quiero agradecer a todos por el apoyo que el canal está recibiendo de parte de todos. Quiero que sepas que, bueno, que es muy importante tus comentarios que están siendo leídos por ahí me cuesta contestarlos todos pero bueno que gracias te doy por todas las cosas que estás poniendo muy constructivas por otro lado también quería decirte que con respecto al video anterior donde yo muestro los dispositivos de Tesla con la rueda que gira para poder subirle el ciclaje al generador de Runcor y que por otro lado expliqué que se podía llegar a lo mismo a través de transistores, eh, bueno, estuve leyendo algunos comentarios donde me indicaban que no existen transistores que puedas llegar a la frecuencia que estamos buscando. Y después, bueno, sí, me puse a ver y era verdad. O sea, yo lo, lo, lo puse como una idea porque se me ocurrió, pero realmente sí, no hay, no hay transistores <coughs> para poder llegar a... A esa, ...a esa frecuencia de 2 billones de Hertz... ...así que bueno, eso nomás... ...que la verdad, no pierdas el tiempo con eso... ...no compres componentes electrónicos para hacer ese circuito... ...porque simplemente es una idea... ...que le va a servir seguramente a alguien que ya es diseñador... ...y que pueda hacer algo bien hecho... ...o de última, eh, si se puede o no se puede, lo vas a ver él... ...así que por lo pronto nosotros que venimos más de abajo... Nada, quería decirte que nos quedemos con la rueda que gira con los dos contactos para hacer subir la frecuencia del Runcorf sin necesidad de un martillo Trembler. Con respecto a Andrew Bacardí de la fuente y el nuevo video que está circulando por la red, donde él habla de su aparato, su dispositivo llamado MoMA, ...que trabaja con el triple momento magnético. Bueno, quiero que sepas que te saques de la idea de la cabeza... ...de que vamos a aprender a hacer ese dispositivo... ...porque Andrew ya lo ha patentado y lo ha vendido a grandes organizaciones... ...que van a desarrollar ese dispositivo, por lo tanto... ...él no tiene permiso para mostrarlo... ...pero sí ha hecho de que con la misma idea con la que él llegó a realizar ese dispositivo, eh, Andrew Bacardía de la Fuente nos está brindando la idea original que a él lo llevó a hacer ese dispositivo. Por lo tanto, quiero que le prestes más atención a sus primeros videos donde él explica la proporción para llegar a, a este efecto donde se equilibra el, el coseno de fi y podamos dar con el campo gravitacional, así que bueno, eso, te recomiendo mucho los videos del comienzo de su canal, que los mires a todos, una, dos, tres veces, si es necesario, así podemos llegar a la verdad y no tanto a replicar la máquina de alguien, sino a alzarnos con el conocimiento para poder ser libres, inventando nosotros nuestros dispositivos. Bueno, y quiero pedirle disculpas a todos los mexicanos que me pusieron no mames güey. Me vengo a enterar ahora que no mames güey, era buena onda, la puta madre que los parió. Y ustedes también debe pensar que cuando digo la puta madre que los parió es mala onda. No, es lo mismo que no mames güey. Y el otro me pone, joder tío, eres un gilipollas. Bueno, viste, las culturas del mundo, yo borrando un mensaje de no mames güey, y me vengo a enterar ahora porque llegó una amiga de México y me explicó que no mames güey no era nada malo. Así que bueno, eso, le quiero pegar, pedir disculpas a todos los mexicanos que les borré el mensaje de no mames güey, por favor, era la mejor buena onda, y yo ahí pensando que me estaban mandando a la concha de mi madre, no sé. Bueno, la cosa que busqué en... Wikipedia, el factor de potencia que nos va a definir en un circuito al coseno de phi. Y dice que el coseno de phi se define factor de potencia F de P de un circuito de corriente alterna como la relación entre la potencia activa P y la potencia aparente. S1 da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Por esta razón, FDP es igual a 1 en cargas puramente resistivas. Y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin resistencia, FDP es igual a 0. Y nos muestra el, tri el famoso triángulo donde tenemos AP, que es el cateto mayor, AS, que es la hipotenusa. Ahí tenemos a Fi en el ángulo. A Q. Y a cero en la arista. Y nos dice, triángulo de potencias activa P y aparente S. En un caso particular ideal. Bueno, y después de ahí, seguimos bajando. Y nos encontramos con... Nos muestra inducción, los valores de inducción para dar con el coseno de phi unas cuentas así. Importancia del factor de potencia... Y después algo que me, me llamó mucha la atención, que son los beneficios. En los beneficios nos dice, por un lado, disminución de la sección de los cables, que vamos a tener menos cables en nuestro circuito, dando con el coseno de phi. Disminución en las pérdidas en las líneas, reducción de la caída de tensión y aumento de la potencia disponible. Y en este caso dice, la instalación de condensadores hacia abajo de un transformador sobrecargado, que alimenta una instalación cuyo factor de potencia es bajo y por lo tanto malo, permite aumentar la potencia disponible en el secundario de dicho transformador. De este modo, es posible ampliar una instalación sin tener que cambiar el transformador. Y dice, recuerde, la mejora del factor de potencia optimiza... El dimensionamiento De los transformadores y cables Reduce también las pérdidas en las líneas Y las caídas de tensión Así que bueno Ahí En los mensajes resolvimos algo Vamos con esa A ver, a ver ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Vamos México, arriba Hermana Hermano, ojalá te sirva. Y bueno, me despido de vos con un abrazo grande y un gracias. Hasta el próximo video. Te quiero mucho. Chao.